parte de un docente siempre un colaborador transmitir motivación Mediadores. maestro debe ser una persona ejemplar una persona cercana al alumno. es una yo diría que es una persona que, que tiene ganas de aprender durante toda la vida pero que el profesor solo tiene que ser un guía facilitadores somos docentes eh... Tiene que ser una persona que ame su, su profesión. Una persona que es capaz de, de formar al alumno. Que tiene, lo primero, una ilusión tremenda. Dar todos los días lo mejor de sí mismo. Tiene una vocación tremenda. Tengo orientador. Que tiene que tener una afectividad tremenda. De un mediador de resolución de conflictos. Un compañero de viaje en la educación. Las emociones... Son importantísimas. Se convierte incluso, a veces te toca ser padre o madre. Mucha sí, ilusión por enseñar. Somos muchos medio medio, ¿no? medio psicólogo, medio enfermero, medio médico, medio padre, medio madre. bueno Pero para mí un docente, eh, intentando resumir, para mí es la persona que es capaz de despertar en, entre su alumnado las ganas por aprender.